Heroínas de la República Dominicana Manuela Díez Esta mujer jugó un importante papel político en los sucesos que condujeron a la proclamación de la República en febrero de 1844. Nació en el Ceibo el 26 de junio de 1786 y habiéndose casado con Juan José Duarte, emigró a Puerto Rico en 1801 a causa de la invasión de Toussaint Louverture. Alimentó y apoyó a la formación intelectual de sus hijos e hijas, independientemente de no ser letrada, así como a las ideas políticas que originarían el nacimiento de la sociedad secreta, la Trinitaria. Vivió con interés la persecución y los allanamientos en su hogar, mientras el hijo permanecía oculto durante el proceso de conspiración que le expulsara del país. Ya en 1843 debió asumir sola la jefatura de un hogar en conflicto debido a la represión del gobierno haitiano. Al quedar viuda en noviembre de ese año, para entonces Juan Pablo Duarte se encontraba exiliado en el extranjero. A solicitud de este, Manuela accedió a poner al servicio de la causa patriótica los bienes familiares recién heredados del padre lo que demuestra la firmeza, compromiso y coherencia de sus ideales patrióticos y su entrega a la causa. El momento más jubiloso de Manuela fue cuando ya, independizada la patria, recibió en su casa a Juan Pablo Duarte de regreso del exilio. En aquella ocasión aceptó el reclamo de Sánchez de que, no obstante el luto reciente, se abrieran las puertas de la casa, repleta de gente, y se colocara una bandera, en la ventana, Manuela Díez vio su familia y su cotidianidad permanentemente afectadas por las actividades políticas que al seno de ella se desarrollaban, no como una simple madre que accede a ser solidaria con sus hijos, sino como activa militante de los ideales que había contribuido a sembrar en el seno del grupo trinitario. Heroínas de la República Dominicana Mes de la Patria honor y gloria.